Esta es la página principal de Twinning Yo os voy a enseñar más o menos lo fundamental que hay en ella lo primero, lo último que vaya apareciendo relacionado con el Twinning estará en esta zona ¿vale? esta es la zona de inscripción si tenemos nombre de usuario y contraseña podríamos empezar por aquí esta opción es para añadirse las fuentes RSS a nuestro a nuestro lector de noticias, si tuviésemos alguno, podríamos buscar proyectos y personas, bien por alguna asignatura, bien por algún país, por ejemplo, para que veáis cómo funciona. Aquí tendríamos España, utilizando Google Maps, ¿vale? Pues, por ejemplo, Ceuta. Ceuta, pues aquí tenemos, Quienes están ahora mismo trabajando proyecto estajado este y si buscamos por proyecto aquí tenemos vale todo esto que están en encerrados o abiertos ¿Vale? volvamos al inicio las noticias vamos a pulsar por aquí. ¿Vale? pues son, son noticias justamente y ahora fijaros el menú que tiene aquí adentro es el menú que tenemos aquí al lado así que cada vez que queramos hacer alguna vez que ya estemos dentro pues podemos seguir por aquí en vez de a lo mejor este que puede desplazarse mucho más rápido noticias pues son las últimas cosas que hay sobre esto La entrevista, vale. el boletín informativo al cual os podéis suscribir ¿vale? viendo un correo electrónico a quien dice que hace aquí tenemos las publicaciones, ¿vale? un glosario, las guías de cómo utilizar, por ejemplo, también Twin Spain. y el rincón de la prensa, pues los comunicados de prensa que va haciendo e En idea, tenemos, por ejemplo, que algunas veces cuesta entrar los kits de proyectos cuando queráis crear un netwinning y no sepáis por ejemplo cómo empezar pues ya hay una serie de proyectos hechos y solamente lo único que tenéis que hacer es modificarlo o solamente trabajar con él pero adaptándolo a vuestro centro ¿vale? que podríamos escoger por ejemplo y aquí tenemos una serie de proyectos que nos podrían valer. parte de las ideas ¿vale? tenemos los módulos ¿vale? que son actividades que se pueden incorporar a cualquier módulo a cualquier proyecto independientemente de cuál sea el tema ¿vale? actividades que os pueden dar por ejemplo al principio si queréis que los alumnos se conozcan pues esta alguna de ellas os puede valer tenemos una galería de recursos vale para poder buscar y encontrar algo que nos merezca la pena tenemos las asignaturas ¿vale? las diferentes asignaturas que hay por si tenemos alguna idea de lo que hay la participación de los alumnos qué es lo que deberíamos hacer para que los alumnos participaran y por último el blog del profesor ¿vale? que si queremos por ejemplo publicar algo que de lo que estamos haciendo nosotros fijaros que deberíamos contactar con esta persona ¿vale? y podremos escribirlo tanto en inglés como en español, italiano, español, eh, español o alemán eso ya a nuestro gusto en desarrollo profesional pues tenemos los talleres europeos vale que son con invitación vale y hay que pedírselo al servicio nacional y aquí vais viendo Qué es lo que se ha ido haciendo y cuáles están previstos. ¿vale? Tenemos también los encuentros didácticos. ¿vale? Aquí tenemos todo lo que se están haciendo. Fijaros que aquí tenemos del 20 al 30 de junio la estructura. ¿vale? Y el plazo de solicitud se abre el 13 de junio. Luego, cuando os hable del escritorio de e Twinning, os diré exactamente dónde aparece este mensaje para que tú puedas darte de arte. Tenemos los grupos de e Twinning. ¿vale? Aquí tenemos una serie de grupos. Entonces, fijaros que esto está todavía en fase de trabajo y por último tenemos la formación que aquí tenemos ¿vale? de los talleres pues una serie de recursos los, los grupos de los cursos de convenios vale que también hay de formación individual dentro de las herramientas pues tenemos las herramientas del escritorio que más adelante os mostraré en un vídeo las herramientas de TuneSpace que también os las mostraré ¿Vale? y más herramientas que son cualquier prácticamente cualquier cosa que sea web 2.0 una herramienta web 2.0 se puede intentar insertar aquí ¿vale? trabajar juntos de su trabajo buscar información ¿vale? tenemos aquí los ganadores vale en este caso del cada uno de los años y los sellos de calidad ¿Vale? hay que solicitarlo cuando el Servicio Nacional pues te lo pida y el sello de calidad europeo lo conseguiréis una vez que todos los socios tengan su sello de calidad y por último tenemos la opción de ayuda le ¿Vale? tenemos las preguntas frecuentes ¿Vale? que es el twinning no es qué tenemos la guía ¿vale? Que la también tenemos en un formato PDF Las opciones por si nuestro navegador no funciona bien con ella Contactar con el servicio central ¿vale? O con nuestro servicio nacional ¿Vale? Aquí tenemos por aquí abajo Tenemos el de España bueno, pues en el siguiente vídeo os mostraré cómo se da de alta 1 en eTwinning y qué es lo que se va a topar en el escritorio de eTwinning.